Gracias, Catherine, qué gusto me da saludarte. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes y vamos a empezar hablando de Tigres Femenil, que sin jugar ya tuvieron su partido ellas el domingo, jugaron, golearon 6 por 0, pero el día de ayer sin la necesidad de jugar solamente con la combinación de algunos resultados de los partidos de ayer, como el triunfo del equipo de Guadalajara 2 por 0 sobre León, el empate entre Tijuana y Necaxa, eh, la derrota que tuvo Querétaro ante Toluca y Pachuca 5 por 0 Mazatlán, le dieron el pase matemático al equipo de Tigres a la siguiente instancia, a la liguilla del fútbol mexicano. Tigres, que es una constante contendiente por el título, estarán de nueva cuenta en una liguilla, buscando el campeonato que se les escapó de las manos la temporada pasada. Y bueno, pues así... Fue como quedó el terreno de juego del gigante de acero después del concierto de Coldplay. Este fue el precio a pagar para traer a una de las bandas más importantes a nivel internacional. Y la gente lo disfrutó al máximo. Y en redes sociales todos dijeron, bueno, si así va a quedar la cancha con tal de disfrutar el concierto, no me importa que Rayados jueguen un chiquero. Pero bueno, pues ya trabajan a marchas forzadas para dejar la cancha en las mejores condiciones para los partidos de Rayados. Hay tiempo para que juegue Rayados, no así para las Rayadas, que ya este fin de semana tendrían actividad en el Gigante de Acero. Y vámonos eh, también con lo que sucede con el equipo varonil, y es que bueno pues los Rayados del Monterrey han cambiado, o más bien les cambiaron la fecha del partido ante Chivas partido que se disputaría este fin de semana no va a ser así porque otra vez las consecuencias de traer a una banda tan importante como Full Play a México, a nuestro país bueno pues estarán en Guadalajara estarán tocando eh, en, esta, en esta semana y no alcanzará a quedar en buenas condiciones el estadio para poder albergar el partido entre Rayados y Chivas y lo que sucede dentro de la Liga MX y bueno pues también el tema de la selección mexicana que el día de mañana tiene su compromiso, ha, ha dado entrevistas a algunos jugadores en exclusiva a diferentes medios de comunicación una de ellas fue la del Chucky Lozano a DN donde pues imagínense ustedes el Chucky Lozano comenta que lejos de que sea un beneficio jugar en el Estadio Azteca, la casa que ha sido la casa de la Selección Mexicana por tantos años, bueno, dice que les termina perjudicando a los jugadores que militan en Europa, mexicanos, y que vienen a jugar, que vienen a jugar a, a la, al coloso de, del Estadio Azteca, el coloso de Santa Úrsula, y el Chucky Lozano reconoce que les pesa la altura del Estadio Azteca. Y bueno, pues también ahí lo que sucede con la Selección Mexicana, que ha salido a la luz este uniforme que sería el que utilicen en el mundial siempre y cuando avance, mañana se sabrá si México pasa directo o va al repechaje, volvería de nueva cuenta el color verde a la indumentaria del tri, ya no habían utilizado un jersey verde, habían utilizado el blanco el negro con dorado el negro con rosa, bueno ahora estaría volviendo el verde pero con la novedad de que las medias no serían rojas ni blancas, sino del mismo color de la camiseta en verde Y bueno, pues eh, dentro de las entrevistas que se dan en torno al tri, Miguel Herrera habló para ESPN y ahí habla sobre la posibilidad latente y real que existe de que después del Juego de México cesen al Tata Martino ya con el boleto del Mundial en la mano y contraten a Miguel Herrera para dirigir a la selección mexicana en el mundial el piojo Herrera dijo que pues su nombre siempre ha estado en la mesa y que le da un orgullo, dice quiere decir que hago bien mi trabajo, dice que mi mente está 100% en Tigres pero también lo he dicho, nunca lo voy a decir no a la selección, así que pues que se arreglen entre la Federación Mexicana de Fútbol y Tigres no le cierra la puerta a Miguel Herrera a dejar Tigres para irse a la selección mexicana Y bueno, pues ya para finalizar, déjeme le muestro esto porque el mexicano Santiago Muñoz, jugador del Santo Laguna, marcó su primer gol con el Newcastle United el día de ayer en el partido. Donde la categoría sub-23 eh, logra ganar al West Bromwich de esta manera. 4 por 3, así marca gol el eh, mexicano Santiago Muñoz. Y pues qué buena noticia porque faltan delanteros goleadores en nuestro país y este está haciendo bien las cosas. Santiago Muñoz en el Newcastle dentro de la Liga Premier de Inglaterra. Ahí la situación, ahí las cosas dentro del fútbol mexicano y lo que se viene también para la fecha FIFA, porque hoy hay partidos interesantes en Europa y en Conmebol. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día.